Voy a agradecer a los medios que estéis aquí en esta visita a un centro que es un antes y un después en, en las instalaciones de conservación y de compromiso con la biodiversidad. Este centro es un centro que se inserta en una finca de la Junta de Castilla y León, la finca Barsemana. estamos en un monte de utilidad pública, una finca de 850 hectáreas, donde están acotadas eh, pues unos cuantos eh, cientos de metros cuadrados para varias eh, utilidades. ¿Hasta ahora que había aquí? Bueno, hasta ahora aquí había un centro de, de aclimatación del oso, eh, donde hace poco hemos tenido pues un oso que fue a la, al medio natural después de estar aclimatado, en este centro tenemos un centro también de investigación del corzo eh, y eh, bueno pues ahora vea la luz y eso presentamos hoy eh, un centro de eh, investigación y de cría de urogallo, de urogallo cantábrico, urugallo autóctono. Es un centro de titularidad de la Junta de Castilla y León, pero en el que hemos tenido una importante colaboración del Gobierno de España eh, y quiero empezar por agradecer eh, las presencias. ¿no? Aquí está el director general de Medio Natural y Patrimonio Forestal de la Junta de Castilla y León, David Cubero, que es el jefe de servicio de, responsable de esta materia y que es una parte muy importante del éxito de esta, de esta iniciativa, Está Gabriel, director del centro, está también eh, un responsable de, del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla León. Y por supuesto la bienvenida nos la da el alcalde de la Arcina, porque estamos en términos municipal de la Arcina. Ignacio Robles, que bueno, pues siempre colabora con la Junta de Castilla León en todo lo que hace referencia a este, a este centro. Y por parte del Ministerio, eh, pues Miguel Leimerich, que es una, una baza importante eh, de colaboración dentro de la Dirección General de, de Biodiversidad del. Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que ha sido digamos, el enlace para el apoyo que hemos tenido del Ministerio, un apoyo económico y un apoyo de distintas instituciones del Ministerio, como es el INIA, el Instituto Nacional de Investigación Agraria, o el CSIC, que colaboran en, no solo en la infraestructura, sino también en el contenido y en la investigación. Esto es un centro muy importante, porque en definitiva va a ser un centro de referencia internacional en la cría del uruguayo. El uruguayo es una especie que está amenazada en peligro de extinción, ahí se calcula unos ...200 ejemplares en toda España... Eh, ...tenemos la suerte en la zona cantábrica, en Asturias, León de tener en torno al 80% de esa población, pero verdaderamente su peligro de extinción es muy alto ¿Qué pretende este centro? Este, este centro pretende invertir esa, esa situación y pretende eh, que se críen urogallos y podamos repoblar de urogallos el medio natural y por tanto eh, evitar el peligro de, de extinción ¿Y cómo lo vamos a hacer? Es una eh, bueno pues es una misión compleja porque el urogallo es una especie delicada eh, y se va a hacer a través de un sistema de reproducción artificial eh, y de reproducción natural en este centro. Eh, en este centro tenemos que, y es lo que estamos ahora eh, preparando, un staff de reproductores, eh, y a partir de ahí habrá una línea de reproducción artificial a través de inseminación artificial y una línea de reproducción natural que permitirá la cría de, de nuevas eh, urogallinas eh, que, tras su aclimatación en el centro, a través de distintos eh, esta, estamentos de, de evolución, perdona, eh, cuando estén ya preparados para ir al medio natural pues eh, se producirá su reintroducción en el medio natural. Hablamos por lo tanto de un centro muy relevante, digo de referencia nacional e internacional, eh, que recoge todas las experiencias eh, más relevantes que hay públicos y privadas eh, las experiencias de Polonia que tiene en este sentido pues una, una iniciativa muy importante en materia de, de cría en cautividad para su suelta al medio natural de, de, de, de esta especie eh, y también de otros creadores privados eh, y también de un centro que hay en Asturias que eh, bueno, pues tiene una actividad un poco matizada ahora pero que nos ha aportado también experiencia para que este centro tenga este carácter eh, de centro de referencia. Eh, aquí van a trabajar pues, científicos, veterinarios, biólogos, eh, personal público de la Junta de Castilla y León eh, pero también tenemos, como decía, esas colaboraciones muy relevantes eh, de instituciones como Linia o el CSIC ¿no? eh, que nos van a aportar también eh, parte del conocimiento y del elemento investigador para consolidar un centro eh, que va a ser eh, único en España y que, repito, va a ser una referencia internacional. Aquí se ha hecho una inversión hasta ahora de 2,2 millones de euros, más otro este año 2022, terminaremos con otros 923.000 euros en más eh, y después de aquí al 26 vamos también a invertir otros 2 millones a mayores eh, en la rehabilitación de los hábitats de, de, de, de esta especie, ¿no? eh, para mejorar los lugares donde eh, se encuentran, forma parte también del la, de la funcionamiento de este centro, la localización a través del radiomarcaje de un, unidades de Eurogallo de, de esos huevos que los traemos aquí para garantizar su vialidad y su viabilidad y por tanto tenemos que mejorar esos hábitats y ahí va a haber una inversión de aquí al 26 de otros 2 millones. Hablamos por lo tanto de una inversión de 5, de más de 5,1 millones de euros eh, para que este centro tenga un funcionamiento eh, óptimo y podamos eh, hacer una labor muy importante que es evitar que una especie en peligro de extinción se extinga. Eh, tengo Agradecer a todos que están aquí porque todos han puesto mucho corazón en no solo trabajo físico, intelectual, sino mucho corazón en crear esta infraestructura eh, y creemos que va a ser pues eh, un antes y un después de esta finca de semana, de la referencia de León como compromiso en la, en, eh, con la biodiversidad. Y a ello añadiremos, y hago ya un punto y aparte, eh, que aquí en esta finca vamos a construir eh, una instalación muy importante que es un nuevo centro de recuperación de animales. Eh, Castilla y León tiene dos centros de recuperación generales, uno en Burgos otro en Valladolid, más tiene otros centros de recepción en Salamanca y en, y en, y en, y en Zamora. Eh, y aquí, en principio, en, en, en León teníamos la colaboración de la Universidad de León, teníamos este centro, pero se llevaban los animales enfermos o accidentados, se los lleve, se llevaban a Valladolid. Lo que vamos es a construir un nuevo, un tercer eh, centro de recuperación de animales, un CRA, eh, que va a ser una inversión de casi dos millones de euros y que va a permitir, por lo tanto, eh, que aquí en, en León completemos este esta instalación como un centro de referencia en la protección en, de la biodiversidad y desde luego eh, que va a ser único único en España. Ese centro empezará las obras ahora en el año 2023, estamos ultimando eh, el proyecto y eh, va a consolidar, por lo tanto, estas estas instalaciones. Y además vamos a hacer algo más, que también anuncio, que no se ha hablado nunca de ello, porque todavía este CRA lo hemos, hemos hablado de ello, lo hemos anunciado, eh, pero no hemos dicho que aquí vamos a hacer un centro de formación. Eh... Sobre manejo de, de especies silvestres de Castilla y León, para eh, la formación de nuestro personal y para la formación de personal externo. Por lo tanto, unas instalaciones eh, pues, pues, capitales como son estas, eh, tienen que completarse con ser un escaparate y un centro eh, para formar a nuestros técnicos eh, y a los técnicos de otras administraciones y a terceros en el manejo de las especies silvestres. Por lo tanto, esa otra inversión irá también el año que viene y, por lo tanto, completaremos ese centro de acalimentación del oso, ese centro de investigación del corzo ese centro de criaduro gallo con un CRA y con un centro de formación para el personal eh, público propio y externo de materia de manejo de animales de sebastro. por tanto un compromiso muy importante eh, por la por la diversidad un compromiso muy importante por león y porque desde aquí para eh, para europa y para el mundo porque en definitiva el uruguayo es una, una especie en extinción en, en, en el panorama nacional eh, internacional eh, pues bueno tenga ese foco no eh, león eh, nada más simplemente decir que trabajaremos también para abrir este centro al uso público y al conocimiento público dentro de las posibilidades, porque en definitiva hay que ser muy cuidadosos y de hecho estamos aquí no más allá para no molestar a algunas crías que ya tenemos en, en el centro, pero sí que es bueno esto abrirlo, a, lo hemos hablado, lo he hablado con el alcalde, abrirlo al conocimiento no solo de la ciudadanía de la zona, sino de los colegios, de los estudiantes, para que amen la biodiversidad, eh, creemos afición también eh, por, por, estas, eh, por estas iniciativas, este tipo de estudios y también dijemos población en Castilla y León y en León ¿no? y que sepan que hay eh, un modo de, de trabajar eh, en nuestra provincia, en nuestra comunidad y que tenemos que tratar de prepararnos los jóvenes, eh, preparar a los jóvenes para que sientan el quedarse en Castilla y León porque en definitiva es un modo también de luchar contra la despoblación.